saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal leoard dragons como pueden ver en la imagen hoy vamos a dibujar este espectacular pajarito eh, al estilo kawaii pero antes de empezar con este proceso quiero eh, pedirles un favor amigos resulta que he tenido algunas dificultades eh, con mi canal de youtube y eh, algunos de mis suscriptores me han manifestado que no les están llegando las notificaciones para eso entonces les voy a dejar un videito de cómo eh, solucionar este problema y es lo más de sencillo porque solo tienen que eh, cancelar la suscripción esperar unos segundos volverse a suscribir y ahí sí activar la <risa> campanita de notificaciones Bien amigos, vamos a pasar al proceso del dibujo. Les voy a dejar también el videito y espero que disfruten mucho eh, dibujando este espectacular pajarito que está muy genial. Para hacer este boceto inicial, vamos a, in, vamos a hacer eh, dos círculos. Sí. Eh, el estilo kawaii nos permite alterar mucho las figuras eh, de los de los personajes que dibujamos eh, caricaturizando mucho estos personajes vamos a hacer un estilo de 8 eh, un círculo sobre el otro Sí. recuerden que este estilo nos de kawaii que es una técnica eh, inventada por allá en japón eh, es muy divertida y que estos animales quedan, o estos dibujos quedan muy tiernos, quedan eh, muy, muy lindos. Listo. Ya teniendo estos dos círculos, no necesitan que sean eh, muy simétricos, simplemente van a ser una base. Luego organizaremos los detalles. Vamos a ir ubicando, ¿sí? Ubicando las partes de nuestra avecilla. Por ejemplo, acá en esta parte vamos a ubicar el piquito, ¿sí? Recuerden que es muy importante o oh, a mí me gusta mucho, me fascina primero hacer un boceto inicial y ya con este boceto inicial entonces podemos eh, definir el dibujo que queramos, ¿sí? Es importante tener a la mano un buen borrador, sí. Y recuerden lo que siempre, siempre se los digo, siempre les digo en mis videos, no marquen la línea eh, de del dibujo con mucha fuerza En este momento estoy usando Un micro punta 0.5, es una mina muy delgada Pero que tiene un trazo muy fuerte Es muy, eh, es ideal Para dibujar, bueno, nuestro dibujo kawaii Nuestro ave kawaii Va a tener unos grandes ojos Sí, unos grandes ojos eh, Por acá Sí, vamos a hacer dos círculos enormes Sí, ya tú Mirarás eh, Incluso se me acaba de ocurrir Que podemos hacerle a esta Avecilla ¿sí? eh, Un ojito así como mmm, Guiñando el ojo Ya luego vamos a definirlo A ver cómo queda Uy, Parece que no quedó muy bien Más bien eh, borremos Y pues entonces eh, Vamos a hacerle El, el otro ojo Tratar de que los ojos queden muy simétricos, muy simétricos, sí, que queden lo más parecido posible, sí. Ya tenemos el pico, vamos a hacerle un pequeño copetico acá. Esto puede ser un, un petirrojo, un copetico, eh, unas plumitas que van a simular eh, un copetico. Muy bien en tres minutos ya llevamos el 80% de nuestro dibujo ahora lo que vamos a crear es eh, vamos a crear eh, este, las alas se las vamos a sacar de por acá ¿sí? las líneas muy libres unas líneas eh, muy libres unas plumas redondeadas ¿sí? aquí así pero quiero que queden más salidas Muchas más salidas. Aquí escuchando una musiquita muy relajante de uno de los videos, incluso que yo he producido para eh, descansar, para para aliviar el estrés. Ese lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Como eh, pues ahorita le tengo el nombre que Música para Dormir Bebés. Yo no me voy a dormir acá porque estoy disfrutando mucho del video. Bueno. Eh, ahorita vamos a ir corrigiendo errores por ejemplo ya la primer ala no me gustó quedó como si fuera la mano de un, de un fantasma y pues no, no quiero que quede como con ese estilo así quiero que sea más, más tiradita hacia acá sí, esta ave va aquí con unas plumillas sí, eso, esta ala me gustó más vamos a corregir esta ¿Sí? Recuerden que el dibujo nos permite Corregir nuestros errores El dibujo y la pintura Son muy chéveres Porque podemos corregir nuestros errores ¿sí? Si no nos gusta Pues tranquilamente podemos borrar ¿sí? Y soplamos para que se nos vaya esta basurita Por aquí más o menos calculamos Calculamos a acá, así, y por acá, uy, por allá canto un gallo, en uno de mis vídeos está un, un gallo y lo, lo grabé por la mañana, lo grabé por la mañana, listo, más o menos así, ya luego con el delineador, luego con el delineador, con el delineador vamos a retirar esos excedentes que tenemos, yo acá voy a tratar de cortar un poco, la barriga de esta ave Para que quede más Un poco más cortico acá Para que me quepa Eso, la colita Quiero que me quede la colita acá Y las paticas, entonces Exacto, así sí Me va quedando mucho mejor Sí, este video casi que está en tiempo real Y se los voy a dejar así Solamente luego ahorita voy a acelerar un poco lo que va a ser el, el delineado, ¿sí? Eh, y lo que va a ser eh, el coloreado, que lo vamos a hacer con, eh, vamos a utilizar técnica mixta, colores y marcadores. En este caso, yo utilizo eh, una línea económica, utilizo eh, marca, eh, colores Prisma Color Junior, ¿sí? Eh, son muy buenos y me dan un, unas muy buenas tonalidades que vamos a hacerlo posando en, un, en una ramita. ¿sí? En una ramita ya luego los detalles se los puliremos. Ahora por acá vamos a sacar la colita. Acá unas cuantas plumas. Una pluma aquí muy larga, otra más corta. ¿sí? Aquí así. Y listo, tenemos... La cola de nuestra ave todavía se ve algo rara porque no le hemos eh, acomodado los ojos. Y entonces lo que puedes hacer es que hay muchos estilos de ojo kawaii. Entonces podemos buscar buenos estilos, busquen buenos referentes. Pues la ventaja es que ahorita la internet nos nos permite tener una gran base de datos al alcance de nuestras manos y podemos consultar, investigar, ver muchos videos, incluso yo tengo en mi canal Leo Dragons varios videos eh, de dibujitos kawaii, ¿sí? eh, corregiremos algunos detalles, ¿sí? eh, algunas líneas para que nuestra ave quede bien bonita y algunas líneas por borrar. Y listo, pasamos al delineado Antes de pasar al delineado, queridos amigos <coughs> Quiero eh, pedirles un favor Resulta que eh, me ha tocado cambiar la configuración en mis videos Debido a que eh, a muchos de mis suscriptores no les está llegando las notificaciones de mis videos Incluso eso ha hecho que mi canal se vaya un poco eh, al piso Ah, qué triste decirlo Pero bueno entonces lo que podemos hacer ahora para que nos lleguen las notificaciones eh, del video, de los videos que publico es cancelamos, cancelamos la suscripción que tenemos ahora y, y nos volvemos a suscribir, esperamos unos segunditos, esperamos unos segunditos y nos volvemos a suscribir y ya te estarán llegando las notificaciones de mis videos eh, lo voy a publicar eh, más adelante también, en cada video lo voy a tratar de hacer porque realmente eh, este, no, he tenido varias dificultades con mi canal y pues ahorita he encontrado esa solución Listo, bueno amigos tenemos entonces ahora nuestra avecilla, vamos a darle el delineador y este proceso ya lo vamos a acelerar, entonces les voy a poner musiquita para que vayamos trabajando y para que vayamos eh, coloreando nuestro, eh, nuestra ave del paraíso, ¡Ja! bien bonita, bueno amigos entonces vamos a continuar.